Bien, perfecto. Bueno. Arrancamos con la clase de hoy. Eh, bueno, acá tenemos un resumen de lo que vamos a ver hoy. Me parece que está medio desordenado el, el, el índice. Eh, el tercer ítem, es Medio una broma, pero lo que pasa es que hay dos nombres. Eh, ¿Se acuerdan que vimos sus retículos y sus reticulados? Y retículos y reticulados. Y hoy vamos a tratar de aunar la, la notación probando el teorema que, que dejamos la vez pasada. Bien. Entonces, repasamos las definiciones. Decimos que un POSET L. Con su relación de orden parcial es reticulado, si sí, existen los supremos y los ínfimos de todos los conjuntos con dos, solamente dos elementos. ¿Sí? Bien. Eh, y un retículo era una estructura algebraica, es decir, un conjunto que tiene dos operaciones que cumplen con las cuatro propiedades que están en la pantalla. ¿Sí? Operar dos veces con la misma cosa me da el argumento. El orden en que opero no importa. La, la opera, las dos operaciones son asociativas. Y una relación entre las dos este, entre las dos operaciones como que se cancelan. ¿Sí? Como que cancelan acá. Es como una especie de cancelación o como una generalización de la idempotencia, si uno quiere. Si acá uno pusiera X, tendría la idempotencia de vuelta, digamos, parecida. El rol de, de la absorción lo vamos a ver justo inmediatamente ahora. Eh, y habíamos visto que todas estas propiedades se cumplían si yo en lugar de esta unión cuadrada pongo el supremo de un poset reticulado y en vez de esta otra operación, esta intersección cuadrada, pongo el ínfimo de eh, un pose reticulado. Entonces, todo pose reticulado da lugar a un retículo. Bien. Entonces acá este, puse de nuevo las propiedades que cumplen los retículos, las operaciones de los retículos, sus axiomas, y este es el teorema que dejamos la vez pasada. Es la vuelta de la observación que acabo de recordar, que es que yo puedo definir un orden, una relación binaria, entre elementos de el, entre elementos del de, de retículo, ¿sí? de esta manera. Digo que X está relacionado con Y, si sí, solo sí al operar con la unión cuadrada de esta, me da el i. Y el teorema dice que esto, de hecho, es un orden parcial. Y no solo que sale una relación de orden parcial, sino que termina siendo que el supremo de este orden parcial entre dos elementos es la operación original unión cuadrada. Y el ínfimo, correspondiente a dos elementos, correspondiente al orden parcial que acabo de definir, me da... La intersección cuadrada de esta. Bueno, vamos a probar esto. Eh, que la relación es eh, reflexiva y es sol simplemente idempotencia. Y, y bueno, que, yo quisiera ver que x es menor o igual a x, a, a x. Entonces simplemente reemplazo acá y por x. x. Eh, unión cuadrada de x me da x. Bueno, eso es cierto, por la idempotencia. No, no me demoro más. La antisimetría sale directamente por conmutatividad. ¿sí? Supongamos que x es menor o igual a y y que y es menor o igual a x. ¿sí? Entonces, por la definición de x menor o igual a y, tengo la primera igualdad. Por la definición, ahora, por la conmutatividad, tengo esta igualdad. Y por la definición y por la hipótesis de que se da la relación en la otra dirección, tengo esta igualdad. Pero eso me implica que X igual a Y. Entonces la relación es antisimétrica. O sea, impecable hasta ahí. Y, que es transitiva, me sale por la asociatividad. Bueno, prácticamente asociatividad. Voy a suponer de que X es menor o igual a Y y que Y es menor o igual a Z. Entonces, si Y es menor o igual a Z, la operación entre los dos me da el más grande. Por definición. Ahora este Y... Como estoy suponiendo que X es menor o igual a i entonces este Y tiene que ser el resultado de la operación entre X e Y. ¿Sí? Las partes subrayadas son iguales por, porque estoy asumiendo y suponiendo de que X es menor o igual a i Ahora asocio al revés. ¿sí? Y ahora puedo reemplazar... Y operando con Z por el Z. Porque estoy suponiendo de que. Por esta misma suposición, de que i es menor o igual a Z. Ajá. Pero ¿qué obtuve al final? Que la operación entre X y Z en ese orden me da Z. Entonces, por definición del orden, el X es menor o igual a Z. Ya o sea, había supuesto de que. Y es menor o igual a Z, que X menor y, que y es menor o igual a i que i es menor o igual a Z, y probé que X es menor o igual a Z. Así que transitivo. Bárbaro. Ahora nos falta ver que, eh, efectivamente, para este orden parcial, la, las operaciones se corresponden con supremo e ínfimo respectivamente. Entonces, ¿qué es cota superior? Una cuantita muy tonta, se las dejo y ahora veamos que es la menor cota superior, ¿sí? Entonces vamos a suponer que que tengo una cota superior u, o sea que u, fíjense que acá estoy usando la definición, x, esto me está diciendo que x es menor o igual a, a u, por la definición, y que i es menor o igual a u, usando la definición nuevamente. Entonces lo que quiero ver es que este, esta operación unión cuadrada es menor o igual que U. Entonces lo que me estaría diciendo es que es, dada cualquier cota superior, esta es menor o igual. Por ende, va a ser la menor cota superior, dado que ya, ya hayamos hecho este ejercicio. Bien. Entonces operamos un poquitito. Eh, X unión cuadrada Y, unión cuadrada, bueno, y para ver... Que Si se da esto, ¿y qué tengo que hacer? Operar el, primer, el lado izquierdo con el lado derecho y ver que me da el, el lado derecho. O sea, el, obje, el objetivo es ver que x, unión cuadrada de y, unión cuadrada de u, en ese orden, y de esa forma asociado, es igual a u. Bueno, trabajamos entonces. Primero, asociamos. Ahí estoy destacando con colorcito que es lo que estoy usando. Estamos usando la asociatividad ahí. Eh, a ver. Perfecto. Voy a cerrar que estaba chusmeando el chat por la duda de algo que no se entiende. Eh, vale. Sigue. Ahora, como I operado con U, me da U. Entonces, lo puedo reemplazar por u acá. Pero ahora voy a usar la, la, la primera hipótesis. Esto es igual a esto. Entonces, de acá obtengo esto igual a esto y aquí ya estoy. ¿Sí? Entonces, ya probé que x, x eh, unión cuadrada de y operado con u me da u. Entonces, ya probé que x, x operado con y es Menor o igual a U. Ajá. Entonces ya, ya, ya terminó. O sea que es muy, muy, muy rápido, digamos, la, la prueba. Bueno, eso es una cosa la álgebra. El álgebra es mucho más limpia que otras áreas de la, de la matemática. Eh, bien. Ahora para el ínfimo, ¿hacemos toda la cuentita de vuelta? No. Usamos dualidad. Acuérdense que, este, acuérdense de que el principio de dualidad vale para retículos, ¿sí? y entonces lo que, lo que basta ver, o sea, vale para reticulado, dijimos que vale para reticulado, pero, o sea, eh, acá no es que estoy, estoy aplicando dualidad, pero sino la idea de dualidad. Basta ver de que si yo doy vuelta a todo, ¿sí? si cambio menor igual por mayor igual y cambio supremo por ínfimo, me vale. O sea, en realidad basta ver esto. Basta ver esta propiedad. Porque fíjense que esta propiedad es simplemente, en la definición, dar vuelta el menor igual y cambiar el candidato, el que es supremo por el candidato a ínfimo. Entonces, todas las pruebas que hice, todas las pruebas que hice acá ecuacional se va a poder repetir. Si uno quisiera, porque además, si uno se fija, voy a volver un cachito antes. Voy a volver. Nosotros habíamos dicho que el principio de dualidad valía porque la definición de, de POSET reticulado era simétrica entre, entre supremo e ínfimo. ¿sí? O sea, como que sea, para que algo sea eh, reticulado, ¿sí? tenía que cumplir una propiedad con supremo y con ínfimo. O sea, como que la definición en general es simétrica. Y acá también, fíjate, que las operaciones cumplen exactamente lo mismo. Si, si intercambio ínfimo eh, eh, operación unión cuadrada por intersección cuadrada en todos lados, vuelvo a obtener las, pro las mismas propiedades, no cambio. Entonces son simétricas. Bien, volvamos donde estábamos. Estábamos aquí. Entonces, comprobar que dar vuelta a esto me da la definición correspondiente intercambiando supremo eh, esta este unión cuadrada por la intersección cuadrada, ya estoy. Porque cuando doy vuelta en un orden, lo supremos se me transforman en el íntimo. Bien. Entonces, ¿cómo hacemos? Quiero probar esta propiedad. Esta equivalencia. entonces De hecho, voy a probar una implicación, no me parece. Eh, entonces, supongamos que se da esta desigualdad, o sea, y es menor o igual a x, entonces quiero probar que x, intersección cuadrada con y, me da y. Entonces, ahora, por la hipótesis esta, operar x con y me da x. Acá está mi duda, no, no está exactamente igual que acá. Está dado, dado vueltas, pero no me importa porque la operación es conmutativa. Acá tendría que tener y operado con x, me da el, que, el más grande a la derecha, pero no importa porque, porque la operación es conmutativa. Y ahora fíjate que esto de acá me queda exactamente una instancia de la mágica absorción. Y ya terminé. Eh, bueno, me faltaría la, la otra implicación que queda como ejercicio. O creo que la iba a dejar como ejercicio, pero fíjense una cosita. Antes de que sigamos, salvo acá. Salgo en este punto. Todo lo hice con la unión cuadrada, nomás. ¿Eh? La unión cuadrada. Hay dos observaciones. Primero esa. Todo involucraba solo la unión cuadrada y propiedades de la unión cuadrada. Es más, podemos volver todo y revisar. ¿Eh? La definición del orden depende solo de la unión cuadrada. Las pruebas solo de la propiedad de la unión cuadrada. Y que el supremo también. O sea, todo con la unión cuadrada. Recién cuando quiero hablar del ínfimo, aparece esta, esta intersección cuadrada. Y eso quiere decir que en realidad con la mitad de los axiomas, o sea, si me quedo con los axiomas que solo involucran el, la unión cuadrada, entonces tengo como que de regalo me queda el teorema de que no sé, tener... Si tengo un, un retículo en el cual tiro todo lo respectivo a la intersección esta cuadrada, obtengo un poset tal que existe el supremo y, y defino una relación de orden así, entonces tengo un, un poset en el cual existe el supremo de todo, de, de todo par. Bueno, eso se llama semirretículo o semirreticulado. Y como los axiomas estos dicen lo mismo... O sea, dicen exactamente las mismas los propiedades para unión cuadrada y para intersección cuadrada. Entonces, eh, lo que tenemos son 12.000 retículos y esta propiedad de absorción son las que los relacionan. O sea, tengo un poset, tengo una operación me dice, hay un poset con supremos. La otra operación me dice, hay un poset con ínfimos. Y lo que nos dice absorción es que esas... Esos dos poses están definidos de manera correspondiente, dual. ¿Sí? Bien, entonces vuelvo a, a donde estaba. Ah, y ahí está esta, que quedaba como ejercicio a la otra. Ah, no, la hice. La hice, pero no la, no la explico. Es exactamente lo mismo, nada no más es que uso la otra absorción. ¿Sí? ¿Sí? Acá tenemos la... Bueno, acá, ¿qué es lo que hice? Trabajé con esta ahí Y después usé absorción y me queda la X. Así que todo bien. O sea... Asumí, supuse de que i era el resultado de operar de x con y, ¿sí? y probé que x es menor o igual que, que, que probé que i es menor o igual a x según la definición original. Módulo, de una, una computatividad acá. ¿sí? Bien, bárbaro. Sí, eh, exactamente, hace falta la conmutatividad, pero la, la otra absorción me hace falta, ¿sí? las dos absorciones me, me hacen falta. Bueno, continuamos. De hecho, entonces, creo que acabamos de probar, ah, una observación más, perdón. La segunda observación es que eh, la en estas cuatro propiedades va, que tienen varias tienen dos lados las propiedades una para el supremo otra para el ínfimo y las dos absorciones fíjense que habíamos partido o sea originalmente teníamos un pose reticulado y sabemos que, y probamos que supremo e ínfimos la operación de supremo e ínfimo de pares cumple con estas operaciones con estas con estos acciones con estas ecuaciones ahora hicimos al revés tomamos estas propiedades y probamos que hay un, un, un reticulado, un poset reticulado o sea, todo retículo, es decir, cualquier conjunto con operaciones que satisfagan estas propiedades, hay un poset reticulado O sea, en, en, en concreto, lo que hemos logrado, que, que haciendo unas cuentitas muy, muy ingenuas, elementales, si quieren, ¿sí? hemos probado que estas propiedades, estas no sé si llamarle pocas, pero no muchas propiedades, me, me axiomatiza todas las propiedades que cumplen los supremos de los ínfimos. ¿eh? De dos cosas. ¿eh? O sea, si yo tengo un, un, un poset donde hay eh, supremo e ínfimo de dos, es decir, un poset reticulado, cualquier propiedad que yo quiera deducir sobre supremos e ínfimos, se deducen de estas ecuaciones, o sea, son poquitas, son finitas, de hecho, un, son, muy, son poquitas, es decir, logré axiomatizar todas las este, todas las propiedades del supremo e ínfimo de dos elementos. Bueno, no lo logré yo, lo logré, creo que Birkhoff o alguien hace hace rato ya, pero, pero, pero es notorio el, el, el, el tipo de resultado que sale con, con bastante poquita cuenta. Bien, seguimos. Entonces, como el teórico me dice que tener un post-reticulado es lo mismo que tener un retículo, porque puedo ir y volver, este, entonces vamos a decir reticulado, sin nada más, tanto al post-reticulado como a la estructura algebraica el retículo asociado. ¿Sí? Que de hecho, ahora una nota como de color, es que eh, acá en el país... Eh, yeah. En general, en la aula, habla hispana eh, se le llama. Eh, eh, hay como un, como un boca river ahí que hay algunos que le dicen reticulado y otros que le dicen retículo. Bueno, acá yo usé las dos terminologías para, para separar y reservé: poset reticulado para la relación, para el conjunto parcialmente ordenado y retículo para la, eh, la estructura algebraica. Y de ahora en más vamos a, a decantar por reticulado sin ningún otro este, agregado, pero sí capaz que me refiera a, use la terminología específica, pose reticulado o retículo, sí que me quiero referir a la parte relacional o la algebraica. ¿sí? Eh, bueno, y en Córdoba acá se usa muchísimo reticulado, por eso estoy, estoy decantando por esa opción. Bien. Y bueno, pero ahora vamos a continuar un ratito más con la parte algebraica, porque hay, hay cosas que son nat más naturales de pensar desde el punto de vista algebraico. Bien, volvamos a los ejemplos canónicos que teníamos. ¿sí? Todos los órdenes totales son eh, reticulados, donde la estructura del retículo viene dado por máximo y mínimo. Siempre hay, cuando el orden es total, siempre hay, de, de un conjunto de dos, siempre hay eh, máximo y mínimo, porque, porque son comparables. La, los naturales con la división y partes con intersección y unión. Y habíamos visto, con este ejemplito, que los subposets de un poset reticulado no preservan, la, el supremo y el ínfimo de dos, por ejemplo, o sea, acá este poset no tiene ninguna obligación subposet, un subposet es simplemente cualquier subconjunto y que le doy el orden heredado, ¿sí? y por ejemplo acá teníamos este ejemplo de un subposet de los naturales con la divisibilidad y que hay dos cosas que directamente no tienen supremo, ¿sí? un par de elementos que no tienen supremo y otro ejemplo que habíamos visto es el de la. el, el, el subpóset de los reales. Es un subpóset de eh, los reales con el orden usual, que, cuyo supremo, el supremo en el poset, no coincidía con el supremo en el, este, en el ambiente, en el grande. ¿Sí? Yo me fija, si yo me fijo en el supremo de, de este intervalo se me ha abierto en R, el supremo me da 1. Y en el supremo, en este, en este pose, subpose, me da 2. De hecho existen, de hecho existen todos los supremos acá, pero no, ya vemos que no me no coinciden. Bueno, entonces en este caso conviene tener este enfoque más algebraico. Y pensemos en, en una estructura algebraica eh, familiar. ¿Qué sería, por ejemplo, eh, los reales con la suma? Para simplificar solo la suma. Entonces es una estructura algebraica. Tengo un conjunto y una operación. ¿sí? Y los naturales, a nosotros en la, como que en la primaria, o a mí en la primaria, en la prehistoria, me decían que, ah, los naturales tienen la... la la propiedad uniforme de la suma, así le llamaban. ¿Y qué quería decir eso? Que la suma de dos números naturales, el resultado es natural, no, no se me sale del, del conjunto. ¿sí? Entonces es como es, es una situación como eh, interesante, por eso está tan está, destacados los naturales, los enteros, los racionales. Todo eso están destacados porque cumplen ¿sí? esas operaciones de clausura. ¿sí? Los, los, los enteros, la suma de enteros me entero, la suma de racional me racional. Y de hecho, bueno, ¿sí? tienen más operaciones que permiten resolver más ecuaciones que, que en el conjunto de números más chicos no se podían. ¿sí? Eh, y entonces, esto va a motivar la siguiente definición. Que ¿sí? es una definición algebraica. Entonces, tomemos un retículo, que ¿ok? es el conjuntito, lo, o sea, lo pensamos desde el punto de vista algebraico. Retículo con dos operaciones, las dos operaciones, ¿sí? Sus dos operaciones, eh, que de ahora en más la voy a escribir así. ¿Sí? Ah, eso no lo dije, pero la, de ahora en más me olvido de las uniones cuadraditas y las intersecciones cuadraditas, porque ya sabemos que cualquier retículo se corresponde con un poset reticulado en ese poset el supremo ínfimo así que de ahora en más que el join y el meet van a ser los símbolos los de supremo ínfimo son los símbolos que voy a usar ¿Sí? bien hecha esa aclaración entonces vamos a decir que un subconjunto del retículo del universo del retículo es un subuniverso si ¿Sí? cumple con lo mismo que cumple los naturales en, con los reales y la suma si es cerrado por la operación. Es decir, cada vez que tomo dos elementos eh, en S y tomo su supremo, su supremo vuelve a caer en S. Y tomo dos elementos en S y tomo su ínfimo, su ínfimo vuelve a caer en S. Eh, entonces, vuelvo al ejemplo anterior. Este es, no es un subuniverso. Si sí es, sí es el caso de que es un, un, un, un mit semilatis, es un semilatis con, la, eh, con el ínfimo. Es decir, dos en los ínfimos de dos cosas, cualesquiera, están acá. Sin embargo, eh, el supremo no. Eso es lo que fallaba acá. ¿Eh? Entonces, y una vez que tenemos un subuniverso... Entonces, le podemos pegar las operaciones, más bien la restricción de las operaciones originales, aunque no voy a hacer distinción acá. Pongo el mismo simbolito para la operación de L, la pongo acá y hago de cuenta que, se da que, que acá ya restringí, igual como cuando hacía con lo de los órdenes parciales. Y entonces, esta nueva estructura le llama, va a ser un subreticulado o subretículo de el retículo original ¿sí? y o sea tiene sentido para que tenga sentido esto para que estas dos sean operaciones sobre ese es, es como que si yo escribo esto ya necesito de una de que ese sea un universo porque si no puede ser que haga operaciones acá y me dé mal es como que a, a lo real le ponga la raíz cuadrada acá y fui porque cuando tengo un, le pongo un número negativo ya, ya no es una operación una operación tiene que ser una función que está definida totalmente. No, no puede ser parcial. Bien. Pedro, ¿sí? ¿hay alguna duda en el chat? No sé si quieres que te la lea o la mirás, o ya que estás en la compu. A ver. A ver, dice... Sí. Me preguntan si sería análoga a la relación con los subespacios vectoriales con el espacio completo. O sea sería un subconjunto del álgebra para el que valen las mismas propiedades que para el álgebra entera. Eh, eh, sí, o sea, es, concretamente, sí, un subespacio vectorial es una subálgebra, eh, si uno lo plantea correctamente, es exactamente un, un subuniverso. exactamente un subuniverso. Lo que pasa es que los espacios vectoriales eh, está, está muy bueno el ejemplo ya me, me había olvidado que lo tenían en la cabeza esto ustedes eh, los espacios vectoriales fíjate que tienen es como medio híbrida la, la estructura de un espacio vectorial ¿por qué digo esto? en la presentación usual no eh, hay dos conjuntos exactamente, porque hay dos conjuntos están el cuerpo de escalares y están los vectores ¿Sí? Entonces, como que no hay un conjunto con operación, hay dos conjuntos y hay operación. ¿Sí? Eh, sin embargo, a los espacios vectoriales se los puede presentar como un álgebra. No, no me voy a meter en, ese, en, ese, en, ese, en esa descripción, después lo vemos en el recreo si quieren. Pero van a ser exactamente las, la, los subespacios vectoriales, son exactamente. Este, las subálgebras cuando, eh, cuando uno lo presenta de esa manera. Así que sí. Eh, bueno, para un ejemplo mucho más fácil, eh, la, eh, me preguntan si, la, si esto es una generalización de lo que vivimos en álgebra, de lo que vivieron en álgebra. El, el, el contexto, el setting, digamos, de lo que yo estoy contando, o sea, el, el, el ambiente natural para plantear estas cosas es, es completamente una generalización bien grande, pero que se llama álgebra universal, se llama el tema eh, que se estudia aquí en la facultad. Pero eh, nosotros lo vemos solo en el caso específico de los retículos y otra estructura parecida a los retículos que vamos a ver un poquito más adelante. ¿sí? Este, pero, pero el lenguaje y las herramientas vienen de ahí. ¿Sí? por ejemplo ya, bueno, ya que me, me tiraron la lengua este, en álgebra en voy a decir todo el espacio vectorial tiene una base y esencialmente qué quiere decir que si vos que, que es un resultado de representación que te dice vos definís poner los axiomas de espacio vectorial y, y entonces resulta que finalmente un espacio vectorial sobre los reales que es finalmente es R por R por R por R, o sea, una, una tira de números reales, realmente. Porque una vez que elegí una base, basta que vea los coeficientes. Bueno, acá también pasa lo mismo. Queremos tener teorema de representación, o sea, te, queremos saber cuáles son todos los reticulados, pero no, no, ah, bueno, que gil, digamos, sí, son los que cumplen los axiomas los reticulados. No, no, pero eso no me sirve. Lo que quiero yo es un, un, una descripción bien concreta, por ejemplo, ah, todo reticulado, ¿es todo reticulado, por ejemplo, un subreticulado, un subposet, digamos, del poset de partes? Bueno, respuesta sí, de la norma de spoiler, sí. Es más, de hecho, todo poset, voy a tirar, no lo voy a probar ahora, no, no sé si lo voy a probar, que, que no es difícil, pero todo poset es un subposet de un poset de partes, por ejemplo. Eh, bueno, ¿hay más preguntas? ¿Si es cerrado por la operación del supremo Incluso? Eh, sí. Sí, sí, el subretículo tiene. Eh, que contenga al cero. Es, sí, es lo que... Sí. Bueno, vamos a, voy a tener que seguir un ratito más y después seguimos con la consulta. Bien. Porque quiero, no quiero perder el hilo de lo que, estamos, lo, lo que estoy presentando acá. Me parece que después, más, de, más adelante, vamos a tener un punto eh, natural para cortar. Para interrumpir y, y, y seguir con la consulta. Entonces, vuelvo a la presentación. Eh, entonces, tenemos la noción de subreticulado o subretículo. ¿sí? Bien. Ejemplo. Ajá. Los divisores de un número fijo, el conjunto de divisores de un, de un número fijo es un subreticulado de lo natural con la división. De hecho, eh, esto, esto es, hay, hay una situación más, gen, más general que, que también, todo esto, hay varias cosas que digo que son como fáciles de probar, que por ejemplo si agarro un, un, un reticulado y me fijo, y fijo un elemento, y me fijo todo lo que está debajo de ese elemento, eso también es un subreticulado. Ah, y este, este ejemplo es un poco más interesante, que el poset maldito de la vez pasada, este, sí es un subreticulado de los reales con el menor igual usual. Ajá, pero capaz que ustedes se me quejan, me dicen, ¿pero cómo? Si el supremo no es el mismo y se sale del conjunto, ¿Sí? acá lo teníamos, el supremo, se me sale del conjunto, ojo. Nuevamente, lo mismo que pasaba y lo discutimos la vez pasada, este no es el supremo de dos cosas, es un supremo infinito eh. Es un supremo de un conjunto infinito. Es un supremo el conjunto que tiene al 0, a, a raíz cuadrada de 2 sobre 2, al 0,000111111 periódico. Todo eso está en este conjunto muy infinito, no es numerable. ¿sí? Entonces, ese supremo no se preserva, pero si sí se, se preservan todos los supremos de dos cosas, que son justo el máximo, coincide con el supremo de los reales. Entonces resulta que este es un subreticulado de los reales. O sea, todo supremo de dos cosas que estén acá y lo tomo del supremo en R, me va a dar el máximo. Y bueno, esa es una de las dos cosas que están acá. Entonces, este POSET es un subreticulado de Más en general, va a valer que todo su POSET de un orden total es un subreticulado. a ver. Bien. vale Ajá, bien. Tenemos entonces no eh, habíamos discutido isomorfismo de posets, que es que una función que me traduce un poset, que, que, que me establece una traducción entre un poset y otro para ver que tienen la misma forma. ¿sí? Pero también hay una noción de isomorfismo para estructura algebraica que hay una, o sea, que en, en realidad... Lo que estoy copiando es exactamente la definición, o sea, de acá ustedes pueden sacar de la, de la, de, de, de la noción de, de, de transformación, de, no sé cómo le llamaban, un, sería un isomorfismo lineal de álgebra, y ver esta, ya tener la definición general, la definición de álgebra universal de isomorfismo para estructuras algebraicas. ¿Y qué es? ¿Qué, ¿Qué va a ser un isomorfismo nuevamente? Pero un isomorfismo en cualquier caso... De la, de, la, de la matemática y de computación también, es una función que preserva toda la estructura. Y, y, y te das cuenta que con que sea biyectiva y que preserve los ingredientes básicos, ya está. Entonces, ¿cuáles son los ingredientes básicos de un retículo? Son las dos operaciones. Entonces, un isomorfismo de retículos es una función biyectiva entre los universos de los retículos tal que preserva las operaciones. O sea, operar y mandar por la función es lo mismo que mandar por la función y operar todo con las operaciones respectivas. Fíjense que f va de n en l', entonces los argumentos de la función operan entre sí con la operación de l. Y los argumentos de, l, eh, y, y, y las imágenes de f que están en l operan con las operaciones de R'. ¿Sí? Acá puse todo con primado, versiones sin primar y versiones primadas para indicar. Bien. Bueno, así que eso es un isomorfismo de, de retículos. Entonces cabe ver, o sea, pero ahora ya tenemos como un retículo, eh, me da un POSET, y si tenemos la noción de, de isomorfismo de, de POSET, bueno, ahí decimos, Uy, ya, ya veo que hay un problema. De hecho, ya sabemos que subpósetes no es lo mismo, no todo subpósets es un subreticulado. Pero cuando uno dice que la, la, el isomorfismo preserva toda la estructura, todo, entonces eh, los isos son exactamente los mismos. ISO de orden, si L, bajo la hipótesis de que L y L' son retículos, son reticulados, digamos así, como borrosos. L y prima son reticulados, o sea, es decir, que tienen tanto la estructura de pose reticulado como la estructura de retículo. Bajo esa hipótesis es lo mismo ser hizo de pose reticulado que ser hizo de, de retículo. Y, y la demostración, así que hago, muevo la mano nomás, o sea, no se, creo que no se ve, pero sería así, moviendo las manos, la, la demostración es que la, el orden y, la, y las operaciones son interdefinibles, o sea, podés definir el orden en términos exclusivamente de las operaciones y viceversa, podés definir las operaciones exclusivamente en términos del orden, no tenés que fijarte en nada más, o sea, tenés que fijarte en los elementos y cómo se relacionan entre sí con el orden y las operaciones. Eh, esa sería una meta prueba de que son lo mismo, y está como el ejercicio hacerlo a, a manopla, digamos, y ponerse con las cuentitas y ver qué pasa. Hay una, que ya, una cuenta que ya le hicimos, que prácticamente le hicimos, que es que si es hizo de poses, no es ISO de, eh, de retículos, porque vimos que eh, los, los isomorfismos preservan supremos en general, Cualquier tipo de supremo preserva un No solo los de dos, sino cualquier tipo de supremo. Preserva cota, preserva, preserva la relación. Preserva cota, preserva ser máximo, preserva supremos. E ínfimo. Lo mismo dualmente. Bien. Eh, volvemos a los ejemplos. A ver. Ahora, ahora, bueno, no sé si. Ahora sí. Bueno, no, no, no. no. Hay un, hay un comentario. Si sí, quería ver si había algo. No, efectivamente sí. O sea, en el caso de los retículos, la pregunta es si, dando el orden, la, la, las relaciones salen como consecuencia y al revés. Bueno, me imagino, la, ahí quería decir las operaciones. En el caso de los retículos, es lo que acabamos de probar. ¿sí? Si tenés un retículo la relación sale definida, y definida por esa ecuacioncita muy simple. O sea, eh, la, la, la relación, no, no quiero volver tanto a la firmina, pero la relación es este, muy simple. Y si tenés el orden, salen las operaciones como definidas como el supremo, hay, es un poco más complicado, pero es, la definición de supremo no es... Eh, pero, pero se puede definir supremo a partir del orden. Entonces, para retículos versus poses reticulados pasa esta y vuelta. ¿sí? Wow. Entonces, acá nos vamos a enfocar, vuelta a los ejemplos, nos vamos a enfocar en este eh, re, eh, reticulado particular que es el de las partes. ¿Sí? Vamos a ver unas propiedades que tiene. Y esas propiedades nos van a motivar las la definiciones que siguen. Entonces, ¿qué, ¿qué pasa con partes de un conjunto? ¿Eh? Ahí ya, ya dijimos que la, las operaciones del supremo e ínfimo son las de unión e intersección, respectivamente. Y tiene propiedades que, a, que ya habíamos dicho, pero las vamos a repasar. O sea, tiene el primer elemento, que es el vacío, más chico que todos, y último elemento, que es el conjunto completo. Otra propiedad que tiene es que todo elemento tiene un complemento. O sea, hay alguien que, cuyo unión, cuyo supremo, o, o, o sea, si para todo X, tengo un Y, tal que la unión me da todo, y que la intersección me da nada. Es decir, agarro todos los elementos Y con todos los elementos que no están en X, y va a cumplir en eso. Y... Además cumple una última propiedad, que es que las operaciones distribuyen. No sé si le hicieron esta cuenta alguna vez, pero es como el más y el por. Acá si uno pone, si acá uno pone por y acá pone más, me queda la distributividad con el por y con el más. Lo raro, y esto es lo que nos aleja por completo el álgebra tradicional, digamos, con el más, por, común y silvestre que también se da la distributividad al revés. Es como el sueño del pibe, piba, y también más distribuye con el por. En este caso, tengo, o sea, las operaciones, las dos operaciones, una distribuyen con la otra, ¿sí? Esto pasa en partes, ¿sí? Y otra cosa que es muy distinta del álgebra tradicional, que las operaciones de suma y producto satisfacen conmutatividad, asociatividad, Conjunto de números, pero en potencia ni agancho. No es cierto que 1 más 1 me da 1. Acá, x unión x me da x. Eso es otra cosa que aleja por completo de la, de, de la, de la álgebra tradicional. Bien. Eh, bien. Y ahora, entonces, estas tres propiedades nos motivan algunas definiciones. ¿Sí? O sea, estas propiedades solo están utilizando eh, conceptos que tienen que ver con retículos y reticulados. Eh, y entonces uno la puede definir en general. ¿Por, ¿Por qué, digamos, uno se pone a definir en general? ¿Por qué quiere sacar definición? Para ver si puede entender, como decíamos recién, entender qué forma tienen eh, los retículos en general y entender esto, o sea, qué propiedades. Recién habíamos dicho... Que, los, eh, que todas las propiedades que cumplen el supremo y el ínfimo de dos elementos, respectivamente, están completamente axiomatizadas por las ecuacioncitas que pusimos al principio. Entonces tenemos una caracterización completa. ¿sí? Y entonces de repente quisiéramos ver cuáles son las propiedades, por ejemplo, cuáles son las, todas las propiedades que cumplen unión intersección son exactamente las que pusimos antes, ¿hay más? hay eh, Entonces, esos son los tipos de preguntas que, no, que, que, que queremos responder. Y por eso uno a veces se va a, a un ámbito de mayor generalidad para poder trabajar con más comodidad y no estar eh, eh, condicionado por, la, por el ejemplo particular que uno ve, pero después quiere volver y ver que Sí, sí, sí, sí, sí, sí es correcto, o sea, objetivo, por ejemplo, eh, encontrar todas las acciones que cumplen la unión de intersección, la cosa bien concreta y este y que, bueno, les adelanto que no son las de, de, de reticulados y los vamos a ver más adelante. Bueno, entonces esa es, entonces voy a dar las definiciones estas y vamos a hacer un corte. Buah Damos estas las definiciones, escribimos esta misma definición y nada más que con un reticulado. Entonces, vamos a decir que un reticulado es acotado si tiene un primer elemento que denoto con 0 supra L y un último elemento que denoto con 1 supra L. Si tengo un reticulado acotado y dos elementos, A y B, voy a decir que B es un complemento de A si el supremo. Con A me da el último elemento Y el ínfimo con B El ínfimo con A me da el primer elemento ¿Sí? Esto, si uno lo aplica al conjunto de partes Me da exactamente lo mismo eh, Y vamos a decir que L es complementado Si todo elemento tiene complemento ¿Sí? Bueno Ah, bien, venía con trampa el recreo. Este, entonces le dejo una actividad que está eh, con muchos problemas, la, la puse en, en, en la aula virtual, esta ya no me, no, no me salió como quería, pero les sugiero que si quieren la, la, la, la, la pueden ir haciendo, o la, la hacemos durante el... Pero voy a, voy a hacer un recreo, Ahora, porque como que tuvimos bastante te, material teórico. Y entonces, la actividad dice lo siguiente: encontrar los menores números naturales mayores que uno, mayor estricto, tales que el, reticulo, el reticulado de divisores de N es complementado. Por favor, no, no quiero spoilers en el chat de esto. ¡Ja, <risa> Dn, o sea, los divisores de n, otro hay que encontrar otro n, tal que el reticulado de divisores de n no es complementado, pero hay más de dos elementos con complemento, y el tercero hay que encontrar el menor n, que tiene tal que dn tiene cinco elementos, y al menos, por lo menos cinco elementos, y que solo tiene dos elementos como complemento. ¿sí? Hay un, un cuestionario ahí en, en, en, en el aula virtual que dejé para esto, que confieso que no lo supe armar bien y no sé, que, no sé cómo, cómo está funcionando, pero lo que sí, para que, para, justamente para no, que no spoile nada, le puse respuesta, una respuesta fake, falsa, eh, cero. O sea, cuando... Cuando terminás la, el cuestionario, te dice, ah, hiciste todo mal, la respuesta es correcta, es 0, 0, 0. para todo es 0, lo cual es claramente falso, porque estoy pidiendo que N sea mayor estricto que 1. Este, pero creo que te dice algo más, te dice algo más cuando termina Es para que vayan, vayan, es para que asentemos este concepto de eh, complemento y complementado, ¿sí? Pero bueno, ya saben cuál, cuál es la motivación. ¿sí? Entonces, las indicaciones para hacer este ejercicio son las siguientes. Primero, eh, eh, entendamos que podemos entender y lo que quisiera, y, y ahora cuando pasemos al, al, al intervalo, me pueden hacer preguntas de partes, que ahí donde es donde tenemos bien clarito, o, o, o quisiera que tengamos bien bien claro que es el complemento de alguien en, en partes de, de A, y pueden hacer algún dibujito, por ejemplo, de partes de un conjunto, de un elemento, de dos elementos, de tres elementos, ¿sí? para ver dónde están ubicados los, los complementos, como son. Y, el último, y el, la última pista que les voy a dar, la voy a poner acá en, el, en la pizarra, es la cantidad de elementos de los divisores de, de N. Eh, la voy a poner grande, así no tienen que... Eh, bueno, la voy a poner y después apago la, la... corto la filmina un ratito para que la vean. Es eh, más, voy a cortar ahora la filmina, así la ven. Eh, la... la, El cardinal de DN. Vamos a, vamos a ponerlo bien a esto. Quizás lo hicieron en... en en discreta 1 esto, pero bueno, lo, lo cuento. Yo a n lo puedo factorizar, ¿sí? Si por ejemplo tiene 2 a la... Voy a poner un ejemplo acá nomás, ¿sí? Voy a poner un ejemplo. Si tiene 2 a la 3 por 3 a la 2 por 5 a la 1 entonces, el cardenal de. Es para que sepan si lo están dibujando y pensando bien. Es. ¿Eh? es así. Si tengo esto, esto ¿qué, ¿qué número sería esto? Esto sería 4 por 4 por 9, 36, 360. Me parece que es esto. O sea, si no me estoy equivocando, ¿sí? 4 por 9, 36. ¿sí? Me parece que 360 es 360. Esto entonces. D de 360 me va a dar 4 por 3 por 2, 24 elementos, ¿sí? O sea, agarro, lo, lo factorizo al número, pongo a los exponentes, le sumo 1 a cada uno y multiplico todo eso, entonces con eso vamos a tener eh, una idea de que si, si estamos dibujando bien la parte de los divisores. Bueno. Entonces voy, voy a poner el, el enunciado nuevamente. El enunciado nuevamente. Ahí preguntan, Pedro, si directamente ponen la, el número en la respuesta. En el... Solamente el número, exactamente. Solamente el número. Este... Solamente el número en la respuesta. Así que bueno. De paso voy a, vamos a hacer un, un cortecito, eh, me parece que a, a las y 20 podemos retomar, ¿sí? 10 y 20 puntuales retomamos, y, y puedo, como les dije, puedo responder consultas o sea, sin spoiler, digamos. Así que bueno, voy a cortar la grabación, voy a cortar la grabación y retomamos a las 10 y 20 en punto. Me quedo por acá.